Yo empecé como ilustrador, editorial específicamente en Santillana. A la par de eso, como una inquietud particular me acercaba a los libros con mayor ilustración, como el libro-álbum. Es decir, fue como una curiosidad bastante individual, ¿no? Eso de, de buscar eh, mayor participación en la ilustración hizo que dé con el libro-álbum, más que el primero apareció el libro-álbum antes que el interés, ¿no? Entonces como que ah, este nicho está ahí más interesante, ya puedo ahí expresar más lo que yo quiero, lo que, lo que yo puedo decir. Y he escuchado varios cuentos, ¿eh? de varios autores nacionales, pero por ahí sí hubieron algunos que marcaron como, como ciertos desafíos más, más interesantes, como por ejemplo, distingo ahí uno que hice para eh, Leonor Rabo, que se llama Quisiera que me gustaran. Y entonces ahí es como que se, ese, ese sentí como... Ah, Aquí me sentí, aquí aquí siento que ya puse algo más de mi voz. Yo digo, es como un paso hasta casi inevitable, ¿no? Sentí la tentación de también, ahora, ¿qué tal si es que yo también propongo una historia? Yo pasé una temporada, y unos meses en Galápagos, hace años, y entonces por ahí dije, mmm", y bueno, y me interesa la fauna, y me, entonces encontré por ahí como una conexión con el personaje este de Solitario George, entonces dije, quiero tomarlo que sea él el personaje, Historia. Entonces me metí en ese gran reto que me implicó como unos dos años de trabajo hasta encontrar qué contar y después cómo contarlo y después, como digo, quise hacer como un proyecto redondo, entonces dije además quiero editarlo, quiero publicarlo, quiero distribuirlo, quiero cobrar también sí fue, fue una cuestión así bastante como aleatoria no en camino me acuerdo que decidí esto de, del rosario visual es, que es un anexo que está uh -huh. al final del libro y le hace esto de ser informativo fue una muy buena experiencia porque como digo lo publiqué eh, asumí todos los costos y me dediqué también a, a esa fase tan dura que es la distribución pegar los viajes a Galápagos para, para encontrar los canales de distribución es decir, me tocaba golpear puertas, presentar el producto, y me fue muy bien. Encontré un proyecto, llegó un momento en que dije que iba a ser algo que sea como ya un, un, algo más importante. Y por ahí abrí una carpetita que tenía en el computador de textos que había dejado porque quería hacer ese, ese libro importante, ¿no? Así que me acuerdo, cuando abrí esa carpetita, la encontré, me fijé que había sido escrito en 2009, y esa carpetita la abrí en 2015. Y de ahí surgió un, un libro que luego lo desarrollé y lo mandé a, a una convocatoria que, que la hizo, la, la empezó a hacer desde ese año la editorial Tra la Luz, de Medellín, Colombia, y resultó el, el elegido de esa primera convocatoria. En el caso de Luciano Gusano, que en donde sí ya tengo, tuve más claro muchas días porque, claro, yo soy muy en, empírico, ¿no? o sea todo esto lo construyes sobre la marcha, y, pero se siente, es, lo bonito es que se siente que ya tienes un conocimiento previo y, y es como una escuela muy propia, ¿no? Gusano es el personaje protagonista de esta historia y, y es eh, como jugar con esto de que es eh, algo tan pequeñito y que igual es, es digno de una historia donde, donde se alude justo a esa condición de ser mínimo, de ser pequeña, pero sin embargo de que usando mínimo puede tener una historia igual de importante a, a contar, así como un dinosaurio. ¿no? Muy conectado, yo me fui a vivir al campo, y justo en ese momento, entonces estaba muy conectado justo con, con este tema de, de los animales, de la naturaleza. Entonces, ahí sucedió que yo estaba en el, jardín el, el tiempo está en observar um, y en pensar más que todavía en dibujar ¿no? los dibujos son rápidos son sueltos me gusta mucho la interrelación entre el hombre y, y, el, y los animales pero no solamente o sea también desde no solamente como un gusto por los animales sí, sino también como que es, esta esta identificación que tenemos las personas, el ser humano también en los rasgos de los animales ¿no? eh, diciendo muy bien eh, los, los, la, las historias contadas con imágenes y luego es que encontré esta otra manera también de contar a de través del texto ¿no? es muy beneficioso cuando los ilustradores encuentran una voz una voz ya, ya más o menos resuelta ¿no? me interesa más esos ilustradores que o artistas, digamos, en general, que son más bien exploradores, que, están, que, que rompen con su misma tradición, digamos, con sus mismas maneras de contar, ¿no? Y, y en donde sí no me ubico, o sea, donde me siento totalmente perdido serían los textos, ¿no? O sea, porque eso es lo que menos soy. Yo, yo no soy escritor, sin embargo, soy un atrevido que se <risa> lanza a, a por ahí a probar con, con ideas esto del de, de lenguaje personal, digamos, es una búsqueda, es una búsqueda permanente y, y ansiosa como narrador, más porque yo creo que el momento que uno encuentra como directrices para, para un lenguaje personal, en cuanto a ilustración, en cuanto a narración, luego va a fluir mejor todo, ¿no? ya es como que ya tienes un discurso, una manera de, de, de armar tu discurso, ¿no? pero, pero uno no, no puede improvisarlo. ¿no? O sea, eso se da con el tiempo y en la mesa, ¿no? O sea, con la práctica y, y yo estoy en eso.